José Aramis, dirigente del Movimiento Integral y Social MIS, se refirió de esta manera sobre la visita que hizo el presidente el pasado domingo a esta ciudad de San Francisco de Macorís. La visita del de presidente de la República se enmarca dentro de lo que es el proselitismo reeleccionista ¿Por qué hay un ministro de la República? Si él quiere saber el nivel de edificación de esa obra solamente tiene que pedirle un informe al ministro de, de Obras Públicas. Él anda en esos aprestos, eleccionista, de aquí o de Jarabacoa... asaltó a esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde sea, allá se reunió con productores, pero aquí vino a coger cámara y a exigir que la obra sea entregada en el menor tiempo posible, porque se enmarca dentro de, lo, de la estrategia eleccionista viendo la, el carácter regional de este hospital que nosotros saludamos y que creemos que ha sido un logro de la lucha del pueblo de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte, eso no ha sido bajo ninguna circunstancia un, un regalo del presidente de la república ni del gobierno. Arami además expresó que estarán apoyando el paro huelgario anunciado por el falpo para el próximo 7 de agosto demandando obras y otras reivindicaciones. Nosotros como de integración social no solamente apoyamos el padre. nosotros creemos que el pueblo dominicano debe estar en la calle sola es la única medida que se puede tomar por parte del pueblo para contrarrestar lo que es una mafia que está dirigiendo el estado y que a todas luces todo parece indicar que se va a mantener en el poder porque hay una posición blandengue hay una oposición blandera que representa a los intereses eh, oligárquicos y no tiene la suficiente eh, eh, energía y la suficiente disposición para enfrentar el gobierno como hay que enfrentar. Con la lucha en la calle y en la contienda electoral unificándose los sectores más sanos de la nación dominicana. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.